Muy buenas, soy Delta Deltaray y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora, si está todo listo, vamos a darle al play. Primero, quiero decir que el tema de este vídeo lo tenía ya preparado porque quería hablar de, de esto, pero no tenía planeado subirlo todavía porque tenía más ideas para vídeos y aparte los, los gameplays diarios que, que subo. Pero las cosas vienen como vienen y me ha dado un error el programa de edición eh, y no me deja grabar pantalla, no sé muy bien por qué, intentaré arreglarlo lo antes posible para poder volver a subir Mario, poder volver a subir Mega Man y Edward Jim que tocaba hoy hoy no sé siquiera si lo voy a subir el lunes, esto lo estoy grabando el lunes no sé si lo subiré hoy o lo subiré mañana, pero bueno, eh, intentaré arreglarlo lo antes posible y volveré a la normalidad en cuanto pueda. Ahora pues, bueno, vamos con el tema del vídeo. Antes de nada también quiero explicar esta nueva sección. En mi experiencia con hablaré de juegos que por cualquier razón no subirá al canal y lo haré a modo de review. No habéis escuchado nada, ¿vale? Hablaré de juegos que por cualquier razón no subiera al canal y lo haré a modo de review, pero desde mi punto de vista y diciendo qué me pareció a mí y cómo fue para mí jugarlo. También quiero aclarar que no tienen por qué ser de Nintendo, pero lo más probable es que si no son de la gran N, lo sean de PC. Dicho esto, vamos allá. Hoy voy a hablar de Doki Doki Literature Club, o si lo preferís traducido, Doki Doki Club de Literatura aquí se refiere al sonido del corazón, digamos que es como Pum Pum, Club de Literatura. Para los que no os conozcáis este juego, voy a explicaros más o menos cómo va. Pero antes tengo que advertir, si sois, digamos, de menos de 12 años, no lo sé, y os padecéis de alguna enfermedad del corazón o simplemente os asustáis con facilidad, como yo, no lo juguéis ni busquéis nada del juego. También aviso de spoilers, así que si lo vais a jugar, o pensáis jugarlo, eh, voy a contar ahora un poco de la historia y para cuando yo os lo diga, ¿vale? Doki Doki es una novela gráfica que a primera vista parece un simulador de citas clásico japonés. Tu amiga de la infancia, Sayori, te fuerza a entrar en su club donde además están Yuri, Pesto Waifu, Natsuki y Mónica. Conforme pasan los días escribe poemas y vas conociendo a una o a otra a Mónica no. Hasta que se abre la caja de Pandora. Si queréis jugarlo os recomiendo que no sepáis nada más del juego. Y dejéis de ver el vídeo aquí. Para los que no conozcáis el mito de la caja de Pandora. Consiste en una caja, obviamente. Que le fue entregada a Pandora y se, se le dijo de no abrirla. Pandora desobedeció esta orden y la abrió. Liberando todos los males del mundo. ¿Y qué hace de caja en este juego? La muerte de Sayori. Conforme pasan los días, Sayori se mostrará depresiva y te declarará su amor. Respondas lo que respondas, aceptes o no, no puedes evitar lo que va a suceder. Pasará el fin de semana, irás el lunes al instituto, Mónica te dirá que la has dejado colgando, te sientes culpable, vas a por ella, abres gentilmente la puerta, esto es importante, y te la encuentras literalmente colgando. A partir de aquí el juego se rompe, eres forzado a empezar de nuevo el juego como si fuera normal, salvo que Sayori no está, obviamente. Empezarán a aparecer glitches e incluso algún que otro jumpscare, leves y alguno más gordo también. Pero la intención del juego no es asustarte en el momento, que lo hace, a mí al menos lo hizo. La intención del juego es dejarte secuelas. A no ser que tengas algún tipo de trauma específico que el juego explote, como me pasó a mí... Solo te darás un sustito con cada cosa, pero sí que te asustará a largo plazo. Te irás eh, traumando un poco. Hay reseñas en Steam que te dicen incluso que necesitan un psicólogo. A modo de broma quizá, o, o quizá no. Vale, ¿y qué fue lo que me pasó a mí? Pues como acabo de decir, yo sí que tengo una especie de trauma que sale en el juego. Desde que soy pequeño, y creo que es por un cuadro que había en mi casa, que me miraba fijamente... ...mientras estaba durmiendo. Me ha dado miedo sentir que me observan en la oscuridad. Es algo raro, pero es algo que me pasa. Es cierto que es algo que se me ha ido quitando, pero Doki Doki ha sabido explotarlo. Estoy seguro de que los que ya lo habéis jugado sabréis a qué me refiero, pero para los que no, allá voy. En la segunda parte, la parte que está rota, digamos... Salen muchas modificaciones, por, por decirlo de una forma, y glitches, como dije antes. La que más me marcó fue por culpa de Yuri. Y diréis, ¿Yuri? ¿Qué puede hacer esta chica tan inocente y kawaii? Lo mismo pensaba yo antes de esto. De hecho, es Yuri la que más escenas así tiene. Aunque también depende de la ruta que tomes. Imagino, no lo sé. No sé si esto ocurre en las dos rutas, creo que sí. El caso es que en un punto concreto... Yuri te mira, sí, te, te mira, pero no te mira normal, no, te mira con unos ojos realistas como si fueran de verdad, eso es lo que significa realistas, Ray, como si fueran de verdad, te siguen con la mirada, parpadean, y además la pantalla se vuelve más oscura, de un tono rojizo, pero más oscura, yo al menos tengo ese recuerdo, pero eso no solo pasa aquí. En otros puntos, eh, por ejemplo, también hay una escena en la que se escuchan latidos. Y con el tercer latido sus ojos se vuelven así otra vez. Este es cierto que es el, el más leve, pero tampoco me lo esperaba, sinceramente. Y además, después de darte su último poema, que por cierto no se lee nada y está cubierto de sangre, súper raro. Y, y cuando lo cierras, cuando pues se lo devuelves. Ahí está Yuri, mirándote, pegada a la pantalla fijamente con esos ojos de loca que tiene. Y a mí es que... Es un trauma que yo tengo, de verdad. Y, y lo pasé muy mal, incluso estuve varios días sin... sin dormir por eso, ¿eh? Y no, broma. Y no, esto no es lo peor. En otra escena Yuri se va y tarda tanto que vas a buscarla. Y cuando la encuentras, toda esa escena se rebobina y es como si no hubiera pasado nada. No pasa nada con esto. También me pego un sustito, pero no pasó nada. Lo malo es al día siguiente. El juego te hace pensar que es todo igual. Ocurre exactamente lo mismo. Te hace bajar la guardia. O sea, todo ocurre exactamente igual hasta el momento en el que se rebobina. Se queda la escena parada. Y yo pues me extraño. Por... Pero pensé que se me había quedado pillado el juego. Como ya me había pasado otras veces que no aparecía el texto y es que le tenía que dar otra vez y se me había quedado bugueado, yo qué sé. Pero no, no, no era problema del juego. De repente estaba Yuri en primer plano con los ojos otra vez, pero esta vez completamente en blanco. Os podéis imaginar el susto que me pegué. Es que de hecho, de verdad, estuve varios días sin dormir, como tres o cuatro estuve. El caso es que cuando lo acabé, tuve un cruce de sentimientos, ¿sabes? Me sentía bien de salir de esa pesadilla, pero a la vez me sentía vacío. Me sentía mal de no volver a ver a las chicas, al fin y al cabo, no importa lo que hagan, le vas a coger cariño a todas. Y en cuanto a por qué no lo he subido ni lo voy a subir, tiene su explicación en la tercera parte. En la tercera parte estás atrapado con Mónica para toda la eternidad literalmente puedes pasar días ahí o meses si quieres Solo se puede avanzar en la historia si eliminas el personaje de mónica de la carpeta del juego pero vaya el juego básicamente te dice que lo hagas prácticamente te dice que es eso lo que tienes que hacer y cómo llegar si no te das cuenta es porque no eres muy espabilado sinceramente como mi amigo que no supo verlo sé que me estás viendo lo siento tío tienes que espabilar el caso es que si estás grabando, Mónica lo va a saber. Te hará sentir mal por no haberla avisado y ¿qué hará? Pues te asustará. Sí, saltará un jumpscare bastante grande, el peor del juego seguramente. Y sí, yo ya lo sé, pero me voy a asustar igual, sinceramente no quiero pasar por eso. Además creo que es mejor que lo juegues por vosotros mismos también. El juego es gratuito en Steam y también se puede descargar desde la página web del juego. Tampoco pesa demasiado, creo que de hecho... No es que tenga yo mucha memoria en mi ordenador y aún así tardó bastante poco en descargarse. Así que no tenéis excusas, vaya. Y ni siquiera que sois asustadizos. Ya sé que avisaba antes de decir que... Pero hay que jugarlo porque yo también soy asustadizo y me atreví. La verdad es que me lo pasé bien de pasármelo mal. No sé si me explico. En conclusión, es un juego que te puede dejar mal. Pero que al fin y al cabo es bastante bueno y si eres lo suficientemente fuerte de cabeza, lo puedes pasar bien, aunque lo suyo es no saber nada. Al ser gratis, no hay muchos problemas para jugarlo y si no queréis jugarlo, hay mil gameplays en YouTube, tanto en inglés como en español. Bueno, creo que por ahora eso es todo. No sé si me dejo algo, creo que no. Eh, Seguidme en las redes sociales, estoy en Facebook como DeltaRai, igual que aquí. En Instagram como delta 8 ray y en Twitter como DeltaRai8. Espero que os hayan gustado mis experiencias, si es así, dadle like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!